El eje cafetero muestra ese, ese resurgir de la guadua es primordial, se ve en nuestro entorno y se ha valorado pues porque siempre nos ha acompañado. Una materia prima que la tenemos acá en el, en el eje cafetero, es un recurso pues natural y, y que es, lo tenemos pues en, en abundancia, entonces como hacer ese aprovechamiento de la, la guagua. <música> Considero de que nací con este don, o sea, yo desde el diente de mi madre considero de que venía tejiendo. Es una tradición que lleva más de 100 años y va de generación en generación. Nosotros tenemos un, digamos, un lema en nuestra fabricación de juguetes y juegos y es de que somos fabricantes de sonrisas y queremos que esa persona tenga un momento agradable, de felicidad, de encuentro con la familia, con amigos. Entonces, por eso nosotros decimos que somos fabricantes de sonrisas.